Si veo que este vídeo es muy apoyado y tiene una gran cifra de likes, como a lo mejor mmm, 20.000 likes, creo que no está nada mal Eso significará que os ha gustado el que haga vídeos de maquillaje Así que puedo hacer el de maquillaje de primar que no lo he probado en la vida y no sé si funciona bien en mi piel o tal Versus el maquillaje de una marca buena Hola Flecto Family, bienvenidos a mi canal y si no me conoces... Tiene su Instagram ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? vamos a hacer en el vídeo de hoy? Bien, pues como ya habéis visto en el título Os voy a contar mi experiencia con las extensiones de pestañas Más este maquillaje Natural, sencillo, fácil, para principiantes Como queréis decirlo Es más que nada porque la experiencia de pestañas Pues tampoco iba a hacer un vídeo dedicado solo a eso Porque no hay mucho que contar Así que he decidido pues hacerlo mientras me maquillaba y tal Porque muchos me habéis pedido maquillaje Me he maquillado como me maquillo yo todos los días Tampoco hay mucho aquí que hacer La tercera vez que veis mi cara sin maquillar no os asustéis es que me acababa de lavar la cara Y pues tenía los granos que dices mm, pues tenían ganas de fiesta, ¿no? Pero bueno, este es el resultado final. Si os gusta, os podéis quedar a verlo. Quiero deciros que todos los productos que voy a sacar en el vídeo, no estoy haciendo promoción de ninguno ni nada. Pero lo voy a decir porque me apetece, porque sé que vosotros luego me vais a decir, oye, esto de qué marca es y la base de qué tal. Así que lo he dicho todo, creo que no se me ha olvidado nada. Pero si veis que al final del vídeo no he resuelto todo lo que vosotros queréis, me podéis dejar en comentarios alguna pregunta de lo que sea respecto al maquillaje, respecto al tema de las pestañas y yo os la contestaré con toda mi sinceridad y honestidad. Así que os dejo con mi cara sin maquillar y con todo el tema de las pestañas y tal. Espero que os guste bueno, esta está ya sin sí, maquillar, Sí, así es Lo que voy a hacer va a ser ponerme esto Tranquilos que ahora cambio esta cara de mierda Y bueno, os voy a enseñar el ojo A ver, hola, enfócate, estoy aquí Vale, esta pestaña por ejemplo no es mía Supongo que habrá alguna más por ahí que no sea mía Pero de normal creo que ya están todas las mías A lo mejor si veis alguna más larga de lo normal Pero vaya, han pasado casi dos semanas, ¿vale? No llega a las dos semanas, la verdad Joder, es que me veo horrible con esta pelo, tío. Bueno, como veis, esta cara es que antes estaba maquillada Ahora me he desmaquillado Entonces pues me la acabo de lavar Está como súper encendida súper roja y tal, pero no tanto como cuando me eche la crema. Y sí, chicos, vosotros también tenéis que echaros crema. Yo no soy experta en maquillaje Aprendo todo de lo que veo, entonces si se lo veo a uno Que lo hace así, yo también lo hago, ¿por qué? Porque no tengo personalidad, hago lo que puedo Y yo sinceramente creo que queda bien, este vídeo va a ser Por dos, en plan, os toda la experiencia de pestañas Más me maquillo, bueno, ya lo habéis visto en el título Soy todo comenzamos, la cara limpia Mi consejo es que os la lavéis Con agua fría, porque con agua caliente Los poros se abren y están súper pelatados cuando tú metes maquillaje Crema, producto, el poro dice oh, Me apetece infectarme, y se te infecta Entonces de ahí y salen los granos, si te la quieres lavar con agua caliente bien, aunque también te digo que te salen arrugas, y si te la lavas con agua fría pues los poros estarán cerraditos como los míos ahora, así que bueno una vez que hayas lavado la cara procedes a echarte la crema esta es la crema que uso y es de la marca Abellio es una marca de productos que no están testados en animales bueno, ahora voy a empezar a aparecer un tomate porque lógicamente hay que hidratar estas pieles muertas que tenemos aquí y todo eso, bueno no hay que hidratar pieles muertas porque ya están muertas Ahora, eso sí, cuando terminéis de echaros la crema, tenemos que esperar, así que esperamos a que se nos calme, penetre bien la crema en la cara. Bueno, olvidad esta mancha rojita que tengo, es que me he quitado un grano antes de grabar. Ah, bueno, las cejas me las hago yo sola, ¿vale? Y me las hago con pizza, creo que es de nota, ¿no? Aunque, bueno, he de decir que estos huecos son de nacimiento, ¿vale? No es que me haya quitado pelos y nunca más me creciera. Perdón, también por las uñas, me las tengo que arreglar, lo siento mucho, sé que se ven súper feas. <risa> Mientras hace efecto la crema voy a hablaros de las pestañas Vale, se suponen que duran de 3 semanas a un mes A mí me costaron 35 euros y me las hice porque tenía sesión de fotos en agua, quería deshacerme un poco del rímel... Entonces, pues, para estar siempre con pestañas, pues dije, oye, pues mira, voy a probar la extensión de pestañas que no sé cómo saldrá, cómo me irá a mí... Así que me lo quise hacer para probar y si me iba bien, me las volveré a hacer en verano. Debido a que solamente me han durado una semana y pico, dos como mucho, sí me las volvería a hacer, pero porque sé los fallos que he tenido para que me duren tan poco. Al principio quedaba súper bien y no te pones rímel ni nada y va súper bien, pero claro, cuando me empecé a hacer el eyeliner, el eyeliner tocaba las pestañas. Eso hacía que las pestañas se me juntaran y cuando yo hacía así, pues... me. Me quitaba las pestañas Luego pues cuando yo me maquilla, Al tener aquí maquillaje Las pestañas tocan aquí arriba Y se queda la puntita con maquillaje Entonces pues yo En vez de limpiarlas Le ponía un poquito de y Para que esto pusiera negro Y pues fallo también Porque entonces eso hacía Que las pestañas se juntaran ¿Qué pasa? Que al día siguiente cuando te levantas Pues tienes como mmm, Mechones de pestañas Entonces si intentas peinarte Y cuando las intentas peinar Se te caen Voy a continuar hablando del tema pero maquillando. Así que bueno, yo lo que voy a hacer. Hay gente que se echa primer, ¿vale? Para cerrar porosidad. Yo lo que uso es crema para hidratar. Entonces, la base me la voy a echar con una brocha. Esta es la base que uso: es el 103 de Astor, el Skin Match Protect Foundation. Hoy es sábado, mañana es domingo. Me lo voy a echar con esta brocha que, pues mira, esto sí que mola porque aquí pone maquillaje. Entonces, pues esta brocha la uso para el contouring. ¿Te imaginas? Yo al principio empecé usando esta Y luego, claro, me cansé y dije, tío, es muy cara Voy a ir probando más bases, más marcas y tal Al final siempre he terminado comprándome esta Por mucho que probar además Y me empecé a maquillar con... Creo que 14 años Tengo ahora mismo 19 Así que bueno, sigo con lo de las pestañas No duele porque es una cosa que me habéis preguntado un montón No duele nada Pues para olvidarte del rímel, sitios de agua y tal Pues la verdad es que mola bastante Y joder, creo que ya os lo he contado todo Bueno, como veis me he hecho poquita base No sé, no me gusta tampoco cargar mucho la cara Y porque noto que me cubre bastante Llevar cuidado también con la base, ¿vale? Que sea de vuestro tono de piel, chicos Que luego hay algunos que parecéis fantasmas O, o incluso que habéis venido del caribe Así que bueno, vamos a evitar el comprar bases Que no son de nuestro tono, ¿vale? El segundo paso sería el corrector de ojeras Uso este, que es de la marca Esten Y es el de Camouflage Waterproof, Tattoo, Covering. Ah, mira, esto lo acabo de descubrir, la verdad Y es el mate, anda Es que creo que hay otro Creo que es el glitter Glitter Ugh. Pues el que no es mate. Y bueno, pues yo no lo miré. Yo me fijé en que era el camouflage y de hecho no mire ni el tono, pero bueno, dicen que el corrector tiene que ser más clarito que el tono del maquillaje. Yo siempre he usado este, que es el de Kiko y es el número 06. Entonces como este lo veo demasiado claro, yo después de este me echo dos gotitas de este. Ahora veréis cómo lo hago. Yo antes me lo esparcía con la Beauty Blender. Me costó 5 euros en Claire pero lo hago más para difuminar. Entonces yo lo hago con la brocha del maquillaje. Pues nada, nos ponemos esto aquí. Como si hace tres años que no has dormido, pero en vez de. Salir de la te ha salido blanco. Y yo me lo esparzo, pero es que tiene muchísima cobertura, tiene demasiada. Por eso tampoco me echo mucha base. Porque luego con este corrector tienes aquí para maquillarte hasta las piernas. Y ahora, como os he dicho, el de Kiko, hago así y hago un, dos, tres. ¿Veis de qué colores? Pues un, dos, Simplemente para que no se quede todo tan blanco Y bueno, volviendo al tema de las pestañas Creo que os he sacado de dudas O sea, el precio, pues esos son 35, son caritas la verdad Pero te las ponen por la pelo, yo creo que vale la pena Muy buena, sobre todo si ya pasas del maquillaje Sobre todo para verano Con las pestañas, el Elena y las cejas, soy muy feliz Con que eso resiste al agua, me da igual la cara También la cara tiene que respirar en verano, chicos Ahora, con la Beauty Blender lo que hago es, pues, hago así Y bueno, pues una vez estemos así Llega la hora de matizar el maquillaje Y yo lo hago con estos polvos translúcidos de Mercadona de Deli Plus y con la brocha de los Polvos, ¿Mm? así que bueno pues Hacéis así y luego pues empezáis Como a hacer así, es que es muy fácil Maquillarse chicos, no, no hay complicación Yo voy hablando de las pestañas conforme me voy acordando Vale, pero creo que ya he resuelto todas vuestras dudas en un momento, tardaron en hacérmelas una hora Y pico, 40 minutos, ay no me acuerdo No me acuerdo vale, pero echarle una hora Bien, después de matificar vamos a hacernos el contouring Ay mira, aquí me he dejado un granito sin tapar Pero bueno Granos tenemos todos, chicos La sombra de ojos con purpurina marrón Yo uso esta para el contorno y una brocha del chino La mojo bastante y pues hago así También os digo que me estoy maquillando en la cámara Y esto es una mierda porque yo no estoy viendo nada de lo que me estoy haciendo Y ahora, bueno, ya que estamos usando esto Vamos a ponernos un poquito de iluminador de este blanco en el lágrima Así y así. Joel dice que esto es de alien No le gusta que me haga esto porque dice que parezco un alien Y no lo entiendo, de verdad Bien, ahora para el colorete Uso este que es de Pues Pues no lo sé, no me matéis, vale Pero aquí pone Pink Duke London Esta brocha pues pone coloretes Y yo pues supongo que es para el colorete Así que yo sonrío un poco ¿Vale? Y entonces me lo pongo aquí en la parte que sobresale de mi piel A ver, que tampoco parezca que nos han pegado un buen cate Pero vamos, que para tener un poquito de color y que parezca pues que somos personas Así que bueno, ahora vamos con las cejas <ríe> Mi parte no favorita porque la odio Y para ello uso este lápiz Es de Deli Blues, o sea del Mercadona Y es este marroncito, no sé qué tono la verdad Pero bueno, aquí pone cejas Entonces tendré que ir a dárselo a cejas No <ríe> es no ha tenido gracia. Así que bueno, pues nos peinamos las cejas y empezamos a dibujar por aquí abajo. Hacemos una línea así, ¿vale? Buah, es que me lo estoy haciendo en la cámara, chicos. A ver, os voy a explicar. Y ahora no vengo con las cejas bien hechas, ¿vale? Porque no tengo espejo por aquí alrededor ni nada. Así que lo que yo hago es: me pinto aquí una línea, por aquí ya no me pinto nada. Y luego en esta esquinita hago así y relleno este huequecito. Luego lo que hago también es hacer así un poquito por encima, como una raya, ¿vale? Pero esto lo quiero hacer en el espejo. Y ahora os enseño cómo queda, ¿vale? Tres semanas después. Vale, ya estoy aquí. Están. Ya, a ver, enfócate Sé que no tengo tampoco las cejas iguales, ¿vale? De hecho, deberían de ser como... Bueno, es que, de verdad, la parte que más sube de mí son mis cejas ¿Todo en esta vida tiene solución, chica No tienes que... Porque... Smile siempre Cero dramas Siempre smile Ahora procedemos a los ojos Que es lo único que nos queda Voy a intentar hacerme el eyeliner Mirándome en la pantallita de la cámara Y bueno, para el eyeliner uso este Es waterproof Y ahora no voy a hablar <risa> Me acabo de descubrir ahí algo. Que la verdad es que no sé. Ostras. Vale, ¿veis? Es que esto es lo que os digo. Que veis, mira Pero bueno, a ver. Necesito un espejo. A mí el eyeliner, bueno, me lo he hecho aquí en la cámara. Supongo que se me ha quedado bien. Es que no me veo nada. Pero bueno, lo hago enseguida. El eyeliner es lo que más fácil me parece. Yo sé que tengo suerte. Pero bueno, a mí me sale siempre la primera. Así que en un momento vuelvo, ¿vale? Voy al espejo y me lo bajo. Y ahora vuelvo. Pues aquí está el eyeliner. Y... Me ha quedado así Yo no me he hecho sombra En fin, que con el eyeliner soy feliz Y ahora pues vamos a rizarnos un poco las pestañas Y nos ponemos en el rímel Uso este, es de Mercador, es de Deli Plus Es el dorado, el de Maxi Volumen Y para eliminar los restos, porque tiene demasiados grumos Cojo este que es de la marca Leticia well No sé, es de una tienda de él Lo que hacemos es, con este Nos los empezamos a poner bueno, se quedarían así Con el otro lo que hago como El dorado tiene demasiado grumo Me lo hago con este Para tintar un poquito las de aquí abajo Brilli, brilli Para brillar más que nadie Y ninguna diosa Highlighter A mí personalmente me gustan dos Me gusta este de Winnie Luxury No sé, es este highlight Y es de la tienda de Elche Y me gusta este de Kiko Que no lo vais a poder encontrar Porque es limitado Y me lo he hecho con esta Que es del chino también Sería así, ¿vale? Pero me gusta también este Porque este dura más Y es en un espeso Este... Buah, es que este es flipante Este es el dorado Y este es el latte que pues dura más, la verdad Ahora me voy a quitar lo de arriba de las pestañas Y lo hago con un bastoncillo Seco, ¿vale? No lo humedezcáis Y nada, pues este es el maquillaje Ahora nos retiramos el maquillaje que tengamos por los labios Importante Ahora viene un paso muy importante y es el final Con un spray, pues así te lo rocías como si fueras un insecto Es este Pues mira, 250, ¿vale? No sé de qué marca es Tampoco sé cómo se echa, es que no lo sé, tío supongo que ya. Así que bueno, pues este sería el maquillaje. Espero que no hayáis tenido ninguna duda ni nada de ningún producto si no pues, si es una duda muy así, pues sí que lógicamente me la podéis dejar en los comentarios y yo os la podré contestar. Creo que ya habéis visto cómo maquillo yo de normal. Ya sé que dije que este vídeo no lo iba a hacer a YouTube, pero bueno al final ha surgido. Respecto al tema de las pestañas, no sé si es que ya habéis visto, es que son cuatro cosas. El precio, cuánto duran, no duele cuando te las ponen, cuánto han tardado en hacértelas. No hay más. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen like. Si veo que este vídeo es muy apoyado y tiene una gran